Hola, soy Karina Núñez de España y hace años que me dedico al marketing y uh, cuando vi la, la publicidad de la incubadora de lanzamientos me generó cierta curiosidad. Enseguida pensé que no me quería quedar fuera de, de esta oportunidad, pero al mismo tiempo me generaba ciertas dudas a ver si uh, iba a poder aprovechar porque ya había hecho varios eh, cursos eh, antes de marketing, de trafficker y, y bueno, muchos otros. Pero bueno, no me equivoqué, me, me anoté y, y bueno, puedo decir que he vivido una transformación porque al inicio cuando me anoté tenía como cierto rechazo a la venta y uh, hoy puedo decir que me gusta vender y lo más emocionante ha sido poder enseñar a mis expertas a cómo vender sus cursos eso es lo, lo que más me ha marcado de, de, este, de este curso y, de, y bueno, de haber pasado por la incubadora uh, nosotros invertimos muy poquito en la campaña publicidad porque trabajamos muy bien la parte orgánica y practicamos mucha, mucho eh, esa parte de venta entonces uh, lo, a lo que más nos dedicamos en esa parte con mis expertas es a aprovechar cada lead que entrara para cerrar una venta entonces con 25 euros facturamos 1500 euros hicimos un ROAS de 66 que es, eh, bueno, según Dani que es muy muy bueno entonces eh, eso fue lo más bonito de, de haber pasado por aquí haber tenido esta experiencia y haberla vivido con mis expertas y, y también con el grupo que hicimos en la incubadora porque se ha hecho un, un grupo muy bonito donde cada uno festejaba los logros del otro y bueno, cuando había algún bajón todos nos apoyábamos, así que eso es muy bonito y, y algo que, que me llevo creo que, bueno, que me llevo amigos del grupo y, y eso es, es muy bonito Um, bueno, lo que más me ha gustado del programa aparte de haber conquistado esa parte de rechazo de, de, de la venta, es uh, bueno, la cantidad de herramientas que nos ha dado Dani y uh, también uh, la cantidad de plantillas que ha compartido o sea que ha facilitado mucho, mucho uh, todo, el, todo el trabajo porque todo, todo su material nos lo ha dado entonces eh, eso, ha, eso ha sido muy bueno eh, obviamente que recomendaría el curso eh, a toda persona que tenga un producto o servicio para ofrecer que crea en él y que no sepa cómo venderlo pero, siempre hay un pero eh, esa persona tiene que ser muy perseverante porque si no, los, los resultados no se consiguen o sea, solamente se consiguen los resultados cuando uno es perseverante. Eh, y eso, bueno, Dani lo deja muy claro desde el inicio del curso. Así que, bueno, eh, los animo a que se anoten y, y que compartan también la felicidad que da cuando, cuando se realiza una venta y, y la satisfacción por haber aprendido algo nuevo que realmente... Te va a permitir encarar la vida de otra forma y quizás también uh, tener tu, tu negocio propio, ¿no? Bueno, eh, nada, anotarse. <ríe> Adiós.